¡Ey! ¡Para! Si estás a punto de comprar Seminarios Online o estás pensando en adquirir este programa, no lo hagas. Seminarios Online es una estafa. Eso es lo que me dijeron a mí y por ahí quizás te lo están diciendo a ti. No compres Seminarios Online sin antes haber visto todo este video, ¿ok? Seminarios Online es una estafa. Eso fue lo que a mí también me dijeron. Seguramente también te lo están diciendo a ti. Entonces tú vas a tomar tu propia decisión después de ver este video. En donde yo te lo voy a contar todo. Te voy a mostrar la plataforma por dentro. Y tú vas a ver qué es lo que vas a aprender acá. ¿ok? Seminarios Online es un programa donde tú te vas a capacitar desde cero hasta lo más avanzado. En todas las estrategias que necesitas conocer para poder tener éxito en el marketing de afiliados. ¿ok? Esta, esto es Seminarios Online. Es una... Eh, escuela por decir así es un programa que te va a capacitar para que seas eh, para que tengas resultados en el mundo de los negocios digitales de los productos digitales o infoproductos como se conoce entonces para que tú sepas realmente qué es lo que quieres adquirir y si esto es vale la pena para ti si tú realmente necesitas adquirir este programa te lo voy a mostrar ahora en este video. ok esta es la plataforma la pantalla principal de seminarios online ahí vas a encontrar a mauricio duque que es el creador de seminarios online ok yo te voy a dejar el link de este de esta página para el pie de este video para que tú puedas visitarla y puedas tú mismo formularte o tú misma formularte este, una percepción de este programa, ok. Entonces, acá vas a poder encontrar incluso cierta cantidad de videos que vas a poder ver. También vas a encontrar el catálogo. No sé si has escuchado, pero Seminarios Online tiene un catálogo de aproximadamente mil productos a este momento y todos los días están subiendo nuevos productos para que tú puedas comercializarlos, ok. Si bien es cierto, ahora con las políticas eh, nuevas de Hotmart. Cualquier persona puede afiliarse a los productos y puede empezar a comercializarlos. Hoy en día no es obligatorio que tú compres la membresía de Seminarios Online para que puedas vender los productos de su parrilla. ¿Sí? Pero ¿cuál es la ventaja si es que tú compras eh, o te afilias a Seminarios Online? Normalmente dentro de Hotmart, vamos a entrar acá, Vamos a entrar y te voy a contar cuál es la principal ventaja que a mí me parece y por lo cual yo, eh, a pesar de que me dijeron que Seminarios Online era una estafa o lo vengo escuchando por acá, volvería a comprar. ¿Por qué? Porque tiene una parrilla de productos y eso es lo mismo que tú vas a encontrar dentro de Hotmart. Si tú en Hotmart te vas a mercado, vas a encontrar todos los productos que tú puedes, eh, que puedes comercializar. Pero, pues, cuando yo voy a vender un producto, lo importante es conocer este producto para yo poderlo recomendar y poder saber qué es lo que estoy vendiendo, ¿cierto? Entonces, si yo entro a la plataforma, pues, para. y yo me animo a comprar, a ver este producto y dice: Vamos a buscar esto de acá. Este producto que dice limpieza facial profunda, ¿no? imagínate que quiera vender este producto, pero lo único que voy a poder hacer es afiliarme a este producto, a analizarlo por fuera, quién es su productor, eh, cuáles son las reglas de su afiliación, qué contiene el producto, porque me van a dar por ahí qué cosa es lo que contiene el producto, voy a poder ver sus calificaciones, pero no voy a poder ver el producto por dentro. Entonces, eh, ni modo, tendría que comprarme el producto para poderlo ver, poderlo analizar, cómo está el audio, cómo está grabado, quién es quién es la persona que lo enseña, si tendrá experiencia o no tendrá experiencia, cuál es su metodología de enseñanza, qué técnicas enseña dentro del, del curso, para así yo conocerlo y también poder tener más facilidad de venderlo. ¿no? Entonces, tendría que andarme comprando pues, muchos productos dentro de Hotmart. Para poder saber qué es lo que estoy vendiendo. Y así evitarme los famosos reembolsos. ¿Qué son los reembolsos? Por ejemplo Hotmart. Todo el que compra dentro de Hotmart. Tiene derecho de 7 días. Para poder este, pedir un reembolso. Si es que el producto no le gustó. Y si tú vendes un producto que ni siquiera tú sabes de qué se trata, pues probablemente no sea bueno y la persona y las personas que te hayan comprado pidan un reembolso a los 7 días porque no les gustó. Entonces, eso es lo que tú tendrías que hacer si simplemente entras a Hotmart y empiezas a querer comercializar sus productos. La ventaja que te da Seminarios Online es que tiene una parrilla de aproximadamente mil productos, como te mencioné, quizás más o quizás menos, pero por ahí está el número. Y son estos productos que tú, en el link que te voy a dejar acá al pie, también lo vas a poder ver. Okay, cuando entres a la plataforma de seminarios Vas acá al pie de este primer video Que nos donde aparece Mauricio Acá dice ver catálogo de productos Y ahí vas a poder ver todos los productos que están en la parrilla de seminarios, productos ganadores, productos que ya se hizo un análisis para saber si en el mercado son necesarios, ¿ok? Que cualquiera de estos productos que tú elijas vas a poder venderlos con ciertas estrategias que también las vas a aprender dentro de seminarios, porque ellos nos enseñan todo esto, ¿no? Y además de poder ver, vas a poder acceder a cada uno de estos productos, porque mira para que tú puedas conocerlos antes de venderlos, ¿no? ya sea para venderlos o también para que tú te puedas capacitar en alguno de ellos y te puedas volver especialista en algo de esto, como puede ser creación de videos, puede ser para que te vuelvas este, tu YouTube en una máquina de hacer dinero, vas a buscar este, muchas cosas, muchos cursos, por ejemplo vamos a ver uno de ellos, acá dice Parkour si eres una persona deportista vas a poder aprender acá mujer ejecutiva supera a tu ex, imagínate un curso de estos, habla coreano como un nativo, un curso de coreano, por aquí te van a enseñar cómo hacer bolsos técnicas profesionales para hacer bolsos por acá tenemos otra otro curso a ver dice el negocio de la pintura removible para autos y así muchos cursos que vas a poder encontrar y no solamente vas a poder venderlos sino que vas a poder tú mismo capacitarte tú mismo saber de qué se trata estos cursos y para que sepas lo que estás vendiendo si ¿sí? entonces te doy el tiempo para que tú entres luego y puedas ver qué son esta parrilla de productos que tú vas a poder acceder si tú no compras la membresía, sí vas a poder vender estos productos, pero no vas a poder verlos por dentro. No vas a poder capacitarte con ellos. Cada uno de estos productos tiene un valor aproximado de $50 dólares. Así que si quieres aprender por ahí en unos 10 cursos, ya tendrías que invertirte tus $500 dólares. ¿sí? Y luego pues otra de las cosas que te voy a enseñar ahora es cómo es Seminarios Online por dentro, antes de que lo compres, para que tú veas qué es lo que vas a encontrar dentro de la plataforma de Seminarios. ¿sí? Vámonos entonces a entrar a la plataforma. Por acá tengo mi acceso. Por acá creo que ya, sí, acá lo tenía. Justo yo estaba aprendiendo, viendo un curso de Facebook Ads completo para hacer crashing con seminario Que crashing es una estrategia para poder vender productos digitales. Y bien, una vez que tú entras a tu plataforma, esta es la, la, el entorno lo que vas a encontrar son los módulos al lado izquierdo, los módulos de que te van a enseñar, ¿no? Desde lo más básico, desde que te dan la bienvenida a seminarios y luego vas a poder aprender paso a paso cómo empezar a trabajar con el marketing de afiliados. Cursos básicos hasta cursos muy avanzados de en cada tipo de red social, como puede ser Google, Facebook, TikTok, Instagram, y todo YouTube y las principales redes sociales que hoy en día te van a enseñar o te van a ayudar para que tú trabajes en marketing de afiliados. Vas a encontrar, por ejemplo, vamos a leer alguno de estos cursos, ¿no? Vamos a leer qué es lo que nos enseñan por acá. Nos, acá hay un análisis de piezas de contenido viral. Un análisis para hacer que piezas que tú empieces a crear en tus redes sociales se vuelvan, este, se vuelvan virales, ¿sí? Vamos a ver qué cosa más encuentras por acá. Vas a hacer un curso introductorio para que conozcas este, más sobre Meta Ads. Meta Ads. es la plataforma que te ayuda a hacer publicidad en Facebook. En Facebook. Y en Instagram vas a, a aprender también este, de forma introductoria y luego también avanzado todo sobre Google Ads, que también es la plataforma para hacer anuncios dentro de Google. Vas a encontrar una, un, este, un programa de mentor expert. Mentor Expert son dos chicos expertos en lo que es marketing de afiliados eh, y acá resalto algo, lo que yo encuentro dentro de seminarios online son muchos programas pequeños que están fuera de, de seminarios dentro de Hotmart, ¿no? Entonces, dentro de seminarios tú vas a encontrar eh, muchos programas que podrías comprar muy aparte, ¿no? Que te podrían costar 100, 200 dólares, los vas a encontrar dentro de seminarios. Uno de esos programas que yo resalto es el programa de Mentor Expert, ¿no? Que ellos te enseñan todo sobre el marketing de afiliados desde... El, lo más básico hasta lo más avanzado, ¿sí? Y estos, por ejemplo, tienen 113 capítulos que vas a encontrar dentro de Pero Así como eso, vas a encontrar, por ejemplo, un programa que es YouTube Mastermind para que tú te vuelvas un especialista en YouTube. Vas a encontrar un programa que dice YouTube Money Machine, que es un, un programa para que tú vuelvas YouTube una máquina de hacer dinero, ¿ok? Y mucho más. Vas a encontrar, por ejemplo, cómo hacer tráfico en Facebook, cómo manejar Builderall, que es una de las plataformas para poder hacer este email marketing y crear embudos vas a aprender cómo se puede vender con lanzamientos, con webinars vas a hacer acá tienes un módulo también de afiliado a super afiliado y por acá hay uno que yo, y me encanta este módulo, que es el método, de este método Shashari, que es un método que te enseña a ti cómo hacer marketing de afiliados con, este, con la estrategia orgánica. ¿Orgánica qué quiere decir? Que voy a poder vender mis productos sin invertir ni un centavo en publicidad, ¿ok? Entonces eso lo vas a encontrar acá. En Hotmart hay un programa muy parecido, que este, no te voy a decir el nombre ahora, pero no quiero mencionar otros programas, que te cuesta aproximadamente 350 dólares y solamente te enseña este módulo de acá, que es eh, la estrategia orgánica para vender productos digitales. También tienes por acá otro que te es su especialidad. En Hotmart lo vas a encontrar como este, Max Mentory, que tiene un promedio de 50 dólares, me parece. Pero ese programa está dentro de seminarios online, que te va a enseñar a hacer a volverte especialista en Facebook Ads para hacer Crashing. ¿Ok? Todo sobre Crashing. Justo ese es el curso que yo estaba mirando ahora porque estoy aprendiendo mucho de estos dos chicos que nos están enseñando todo lo que es Crashing. Y así vas a encontrar todo, todo lo que es para que tú te vuelvas un especialista en el marketing de afiliados y puedas tener resultados. ¿okay? Luego al terminar de capacitarte con todos los módulos, luego vas a encontrar ya acceso a cada uno de los cursos de la parrilla de de seminarios online desde el módulo 31 hasta el módulo perdón acá vamos a bajar hasta el final hasta el módulo 73 son este más o menos perdón módulo 73 el módulo 1043 vas a encontrar todos los cursos de seminarios online sí los cursos que están en la parrilla por ejemplo vamos a ver un curso que puede, está en la parrilla y está dentro también de tu plataforma de seminarios para que tú puedas verlo y este es el curso el rentable negocio de la comida rápida si que, quizás por ahí tú quieres emprender en la comida rápida también te puedes capacitar acá y también puedes implementarlo. Y acá tienes el, el acceso a todo el curso de este de comida rápida, ¿ok? Así todo tú vas a poder capacitarte y además si es que quieres venderlo, pues vas a poder conocer el producto por dentro para que sepas qué estás recomendando a las personas que les estás vendiendo tu producto ¿no? entonces esto sería seminarios online como te digo su principal ventaja es que tú puedes entrar a los productos capacitarte con ellos conocerlos y venderlos y además puede esto te van a capacitar los mejores exponentes del marketing de afiliados dentro de seminarios ¿okay? vas a aprender con los mejores dentro de seminarios aparte de estos seminarios online tiene eventos presenciales en diferentes países que son gratuitos a los que tú vas a poder acceder. Son eventos que donde se presentan los mejores exponentes del marketing digital y del marketing de afiliados y con los que tú te vas a poder capacitar de forma gratuita cuando lleguen a tu país. ¿okay? eso es En todos los países de Latinoamérica hay este evento. Ahora que estoy grabando este video, se está haciendo el evento en Colombia. Y bueno, esas son las mayores ventajas con Seminarios Online. Vas a poder generarte el 80% de comisión por cada producto que vendas de, de, de la parrilla de Seminarios Online. Y vas a poder saber cómo hacerlo utilizando la plataforma. Así que ya sabes, si tú te quieres unir a mi equipo y poder participar de las mentorías que damos tres veces por semana para que tú puedas también tener resultados y puedas también generar ingresos. Entonces te voy a dejar el link acá de mi eh, canal de Telegram, de mi WhatsApp, para que te puedas poner en contacto conmigo y puedas empezar a tomar acción y te puedas resolver todas las dudas que tengas para que puedas acceder a seminarios online. ¿Okay? Nos vemos allá.